Se llama Alicia en Ciudad Juárez. De vuelta del colegio descendió del autobús. Se rompió el drenaje y la atracó la tierra. Se fue por el subsuelo tras años de sequía. En el desierto llueve con rencor por el No hay fantasía capaz de destrabar las fauces. Cayó en la boca del lobo en la frontera. Se fue hasta el fondo con su grito escolar con la enseñanza de sí mismo en la mochila. Alicia, en las cloacas recorre el inframundo, y más allá, donde descubren su cuerpo las barajas, los conejos, los enseres parlantes y los diarios. En el reloj sin cuerda, el miedo es un cucú de trapo. Recolectores de basura sacuden su mortaja, retiran los detritus del gesto adolescente. Alicia... Se va de la ciudad que intenta tapar el agujero para ocultar el sol.